Y ahora sí, vamos a celebrar un cumpleaños. Bueno, vamos a revivirlo, porque celebrado ya ha quedado más que celebrado. Lo que pasa es que no sabemos si van a querer repetir, pero por lo menos nosotros hoy les acercamos... ...un poquito del sabor que ha dejado este 25 aniversario del grupo Tradinova... ...nos acompaña uno de sus artífices que en 1991 pues eh, se liaron la manta a la cabeza... ...y dijeron esto de la música tradicional hay que difundirlo de otra forma... ...y ese sonido ahí ha quedado, nos acompaña esta noche eh, Alberto Jambrina... ...muy buenas Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. <ríe> y nos acompaña también eh, Mario Martínez que es uno de esos amigos que han estado, entre todo el elenco de amigos que ha acompañado a Tradinova, el, el pasado cumpleaños en el Teatro Principal. Muy buenas Mario. Buenas noches. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿eh? que hacía mucho que no te veíamos por aquí. Sí, no en esta casa. <ríe> bueno Alberto, a ver, lo primero es, ¿cómo os lo pasasteis el, eh, ah, pues, el día de vuestro cumpleaños en el Teatro Principal? Nos lo pasamos genial genial, entre amigos y entre músicos y, ...y claro, con el escenario de, de, del teatro principal... ...que nos brindó esta, esta oportunidad... ...bueno, en primer lugar, un saludo de Germán Bragado... Uh -huh. ...y de Rodrigo Martínez, el hermano de Mario... ...que no han podido venir... ...porque Germán está en el Conservatorio de Salamanca... ...y Rodrigo en el, en el Conservatorio de Segovia... ...y entonces no han, podido, no han podido venir... ...bueno, pues nos juntamos a la hora de comer... ...y luego ya toda la tarde ha sido a base de, de ensayos y propiamente la, la actuación... Uh -huh. ...entonces bueno, pues uh -huh. casi teníamos que presentar a algunos eh, músicos... ...que no se conocían entre ellos, eh, eh, habían tocado todos con, con nuestro grupo... ...contra Dinova y tal, pero digamos que el, la ocasión el, el pasado jueves... ...pues eh, fue el momento de, de encontrarnos... ...y de, de gozarla, sonoramente, claro, cómo no. Uh -huh. Y uno de los que lo gozó y en el escenario fue Mario Martínez... ...que nos acompaña, Mario, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues la verdad es que eh, poderse juntar con tanta gente... ...fue algo verdaderamente sorprendente, mucha de la gente no, no la conocíamos... ...o algunos no las conocíamos, pero al fin sí que habíamos escuchado... ...sobre todo en los trabajos de Tradinova y en otros proyectos musicales... ...y la verdad es que fue mm, verdaderamente interesante poderse juntar todos... ...y poder hacer... Lo que al final, digo yo, fue casi una Big Band del folclore, ¿no? Con este 25 <risa> aniversario. Sí, desde luego. Vamos a ver muchas imágenes y muchos vídeos de, de esta celebración. Eh, vamos a recordar a Alberto, eh, dices que nos mandas un, un saludo desde de Germán Bragado y de, y de Rodrigo eh, Martínez. ¿Cómo recuerdas aquel inicio de hace 25 años de Tradinova? Ah. ¿Qué fue lo que pasó para que dijeseis, hay que hacer algo? Hay Efectivamente, que hacer pues como lo, lo ha dicho Germán alguna vez, pues eh, fue como un juego. ¿No? él tenía un teclado sintetizador secuenciador uh -huh. Yamaha que todavía lo conserva y todavía lo ha utilizado en la, en la actuación y que bueno, pues era un modelo, el último berrido en aquel momento y él podía afinar con los instrumentos tradicionales que por otra parte no estaban estandari estandarizados es decir, que cada uno estaba afinado de una, de una manera y no era fácil con una, con una flauta y un tamboril, con una dulzaina ...o con una gaita, pues tocar con un, con un órgano, con un acordeón... ...o un instrumento de afinación fija... ...y como él podía mover la ruleta para mmm, aclimatarse a eso... ...pues ahí empezó el juego... Uh -huh. Así que como ...y vio juego, bastante de sí... Efectivamente, fíjense, 25 años ¿eh? de sonido... ...empezó como un juego, pero luego esto empezó a crecer... ...y a la vista está de que mucha gente eh, creía en este proyecto... ...y además le gustaba y quería participar ¿no?... ...vosotros sí, fuisteis sí, sí, haciendo sí. todo este entramado de amigos... ...con nosotros además de Rodrigo y de, de Germán... ...han estado los hermanos Ramos... ...ha estado David Alejandre eh, tocando el trombón... ...mis antiguos compañeros de Abas Verdes... Uh -huh. ...estuvo Mario, Elías y Mónica de La Charambita... Eh, Fernando Moya, que ya fue un puntal en, en una época digamos que casi dorada de, de, de Tradinova, que tuvimos en sexteto y en quinteto, eh, él y los hermanos eh, Ramos de, de Cuellar, que tocaban Dulzaina y también percusiones y demás. Estuvo mi hija, Julia, uh -huh. tocando el violín. Mi compañero Pablo Madrid también estuvo con nosotros. Estuvo Ana Pedrero, que se hizo algún solo. Estuvo Paco Tejero, que ha sustituido a Rodrigo en alguna otra actuación. Manuel Ballesteros, que también había estado con nosotros en alguna otra formación en trío. Estuvo Goyo Acedo, profesor de la Escuela de Folclore, eh, tocando la gaita. Estuvieron nuestros amigos los Mayalde, uh -huh. bailando, y cantando y haciendo algunas percusiones. Raúl Díaz de Dios, eh, con el acordeón, que vino desde Salamanca. Y Ricardo de la Iglesia, también tocando gaita. Que también es profesor de la Escuela de folclore en Los Valles. Pues fíjense, y todos en el escenario, o sea, que no sí, cabía en sí. una filera. ¿Y ¿eh? cómo era el, el, la trastienda del teatro? Porque por detrás del teatro, entre bambalinas, hay que andar muy fino, ¿eh? O sea, que con tantos instrumentos y tantos instrumentistas y tanta gente, supongo que tenéis que tener cuidado, ¿eh? De no chocar unos con otros. Mario, a ver, ¿cómo, cómo sí, era. Bueno, la bueno, La verdad es que eh, sucedió casi eh, de manera. Improvisada, ¿no?, lo que fue todos los movimientos detrás del escenario que estuvieron muy coordinados. O sea, todo el mundo teníamos muy claro cuando teníamos que salir, estábamos preparados y bueno, hubo pocos choques, pocos choques detrás del escenario, entrábamos, entrábamos y en el escenario, bueno, también no supimos encajar, había que sortear algún cable, algún altavoz, pero al final... Sí, pero por ejemplo, la, la entrada fue muy bonita porque pues nosotros desde el primer momento quisimos romper el protocolo tanto en la entrada como en la salida. Y entonces la entrada, pues eh, aparte de que estábamos en el escenario unos cuantos... Entraron por el pasillo, eh, en el escenario pues, eh, se hicieron un paseillo y eh, tuvieron que salir por detrás de bambalinas para luego colocarse detrás con la procesión de, de pasalodos, eh, que fue la entrada. Uh -huh. Bueno, magnífico seguro la entrada, pero es que el final, el final, que lo hemos visto en alguna red social, colgado en el teatro principal, ¿qué es lo que pasó al final? Que todo el mundo seguro que os dicen, lo estaba preparadísimo. No, no, no, no, no estaba tan preparado, pero fue genial. Sí, bueno, al final sabíamos que nos teníamos que ir, <risa> como todo el mundo. Y bueno, la cosa fue, fue fluyendo de tal manera, teníamos previsto salir del escenario casi un poco en espejo a lo que fue la entrada, entramos desde fuera hacia el escenario, pues igualmente salió, salió la música ¿no? del escenario. Y al final pues hicimos corro, nos fuimos colocando en el teatro y la gente participó de ese fin de fiesta saliendo de sus, de sus butacas, algunos resistían a salir y decían volverían a entrar. Pero montamos, montamos fiesta en la, en la salida del teatro y se hizo una segunda cortita, pero una segunda parte de la, de la actuación en la que el público fue mucho más integrante de, claro. de ello. Claro. Efectivamente, habíamos elegido la procesión de la concha para salir, como también muy emblemática de, de lo que es la música tradicional de Zamora, y, y efectivamente seguimos tocando allí en el hall la concha, mientras ya la gente pues nos miraba desde, desde arriba y tal. Y luego incluso nos marcamos una rumba de nuestra composición y demás, y entonces hubo también bailes incluso, ¿eh? Eh, con sabor... Claro, claro, eso es lo que veíamos... ...que la gente ya se animó y en vez a bailar... ...y eso tiene que dar una satisfacción tremenda, ¿no? Efectivamente, es lo que queríamos... ...pues hacer una buena actuación... ...y también, pues un poco... ...reivindicar que somos músicos... Eh, ...tanto de escenario como de calle... Claro que sí, claro que sí... ...y se disfrutó... ...seguro que vosotros lo disfrutasteis muchísimo... ...durante y después eh, de acabar el, lo que era de escenario... Pero este 25 aniversario, además de hacerlo de esta forma, como nos estáis contando y como lo estamos viendo en, en estas imágenes, eh, queda plasmado también en este CD que tenemos sobre, sobre la mesa. Bueno, el CD, el CD es del año 97. Ajá. ¿eh? ...es así del que año lo 97... lo recuperamos... ...lo recuperamos, como cómo no... ...y bueno, pues sí, hemos encargado... ...unas buenas grabaciones en vídeo y en audio... ...y pues no sabemos qué pasará con ese material... ...pero bueno, pues lo tenemos que, que estudiar... ...y que ver qué es lo que hay ahí... Uh -huh. ...así que este CD, este, espera, lo voy a coger... ...lo voy a coger... ...que se llama Triada, es del año 97... tenemos aquí eh, delante... ...qué es lo, que, es lo que podemos ver aquí... ...que haya estado en el, en el 25 bueno, pues, aniversario. Tríada eh, es el principio de, de la armonía, un acorde, no, uh -huh. una nota, una tercera y otra tercera. ...y además eh, llamábamos triada porque queríamos decir que son tres elementos... ...la música tradicional, la música histórica y composiciones propias... ...estamos viendo ahora en Antena uno de los momentos... ...en los que más gente pasó por el escenario... ...las eh, rondas, llora una morena y chumba la que chumba... Uh -huh. eh, ...y además con ese aire de, de swing... ...que son los arreglos pues muy característicos de Germán... ...me voy a escuchar un poquito y vamos a, ver, vamos a Y Es el tema que luego hicimos un bis, lo repetimos en el hall del teatro. ¿Y qué estamos escuchando? Rumbandeando. Una, sí, una composición, una rumba para Dulcainas. Uh -huh. Pero con los metales esos, dos trombones y un bombardino. Y este CD que tenemos sobre la mesa, del 97, dices que a lo mejor con todo este material hay que volver a revisarlo, el que, el que hemos tenido en directo en el teatro principal, porque pudiera ser que diera fruto. Pues, pues, pues vamos de otro a ver, lo, tenemos que ver lo que hay y, y, y, y seguir jugando. No sé. bueno, <ríe> Como decíamos al principio. Alberto y, y, y Mario, ¿qué es lo que nos espera de Tradinova? Firmamos 25 años, ¿qué nos espera ahora? ¿De momento revisar todo esto para ver sí, si seguimos adelante? Y bueno, luego a ver grande. si poco a poco salimos también de, de, de la crisis y se ve un poco más de movimiento de los, de los grupos y actuaciones y cosas por el estilo, porque ha estado durante unos años un poco, un poco Ay, parado. ¿Eh? ¿Cuál es el balance que hacéis de este cuartito de siglo que, que habéis Uy, pues muy, muy, interesante, muy interesante, porque como ya te digo, hemos tenido distintas etapas, eh, formación de dúo, trío... Cuarteto por mucho tiempo, quinteto, sexteto y demás, hasta esta Big Bang, como decía Mario. Eh, y de alguna manera, eh, a través de esta celebración, eh, pues eh, hemos querido que la gente hable entre sí, los propios amigos, los propios músicos, y que se contaran experiencias de bueno pues de, de, de sus colaboraciones con el grupo. Uh -huh. Así que precisamente de esos contactos podrían salir, vamos a sacar del hilo, ¿no? Y podrían salir nuevos pues, trabajos. Pues todo, nuevas, todo es posible. Nuevas propuestas. Mario, ¿tú cómo lo ves? Tú que eres muy jovencito, eh, 25 años cuando esto empezó te pilló casi en pañales, ¿no? Sí, sí, totalmente, <risa> muy, muy joven. Eh, bueno, Tradinova no deja de ser, o sea, desde que Tradinova nace, sobre todo desde que nacen las escuelas de folclore hasta el día de hoy, se ha generado toda una estructura en torno al folclore, tanto entendido como lo más tradicional, como lo más moderno. Y en ese punto moderno, de eh, Tradinova suponía una referencia a la hora de poder mixturar las los distintos elementos, pues como decíamos, ¿no? la parte más clásica, la parte más algo de arte electrónica. Entonces, bueno, en este proceso de 25 años, pues ha visto cómo se han generado grupos etc. No solo en Zamora, sino incluso bueno. fuera de ellas con el trabajo de Tradinova. Porque además, eh, uno de los objetivos, Alberto, era... ...precisamente eh, la música tradicional zamorana... ...pero también de toda la comunidad... Eh, ...darle otros... ...sí, sí, sí, sí, ¿Otros en somos bastante cosmopolitas... ...partimos de la música de, de, de Zamora... ...pero luego en el repertorio pues, tenemos algún tema vasco... ...algún tema catalán, algún tema portugués... Uh -huh. no, hay, ...no hay problema ninguno en asimilar uh -huh. fuentes de distintos sitios, orígenes. Y Mario, llega, tú que eres joven, tú eres un amante del folclore... ...ya lo sabemos, pero estás en contacto pues, con mucho tipo de, de gente... ...de tu misma edad... ...¿llega este tipo de sonido eh, tradicional mezclado con, con todos esos aires más modernos... ...llega mucho más que el, que el folclore? Tradicional? Bueno, las, los grupos de baile también han hecho una gran labor de que al final la tradición se conozca. Entonces, casi todos los. Eh, la gente joven de Zamora tiene cierto contacto con la música tradicional, por abuelos, por padres, por amigos incluso ellos mismos. Y la parte, esta parte más moderna del folclore, que ya son 25 años, pero bueno, sigue sorprendiendo, sobre todo con las mezclas que se pueden hacer, llega y da otra visión. No solo a la gente joven, ¿eh? recuerdo un alumno que me decía, bueno, esto a las Jotas, no sé yo, y al final veía esto y decía, bueno, pues tiene ah, pues mucho sí. más. <risa> ah, pues sí, sí me gusta. <risa> bueno, chicos, pues nada, que eh, nos queda saber poco a poco qué es lo que pasa con esta revisión de imágenes y de sonido. A lo mejor poco estamos hablando de un nuevo, de un nuevo CD y que esperemos que haya más conciertos de estos. Hombre, como este, como este, va a ser complicado porque haya mucha gente. Sí, sí, lo decíamos en la propia presentación. Habéis asistido a algo probablemente irrepetible. Histórico, histórico. Sí, sí, sí. Mario, muchísimas gracias y Alberto, gracias por venir, que nos vamos a quedar con esa música de fondo y con estas fotos, si os parece, reviviendo estos y nos vamos así a, a publicidad, después nos esperan muchas cosas, más imágenes, pero también vamos a, a descubrir pues algunas piezas de museos, que hoy es miércoles. De momento les dejamos con ellos, contra Innova. Gracias por venir chicos. Vamos a ver.